¿Qué tal, queridos amigos? Feliz día para todos. Jueves, hoy la Iglesia celebra la fiesta, de la presentación del Señor. También hay una advocación muy popular, la Virgen de la Candelaria, eh, la Virgen de las Candelas. Aquí en nuestra diócesis tenemos dos parroquias dedicadas a la Candelaria, en Teruel y en Campaler. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, que María Santísima nos presente, así como es presentado el Niño Dios, también nosotros seamos presentados ante Dios. Señor Dios, en tus manos ponemos este día que viene. Pido, Señor, por todos los religiosos, por todos los consagrados, por cada una de las monjitas, por cada uno de los religiosos que prestan ese servicio aquí en nuestra iglesia, Dios es sano. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primoquénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley. Simeón tomó al niño en sus brazos y lo bendijo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado de todos los pueblos, Luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón dijo, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, así que hará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, la hija de Manuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de juventud había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84, no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que estaba prescrito por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno mis queridos hermanos es un relato un poquito largo donde vemos todo lo que aconteció en el momento de la presentación, es un rito de las tradiciones judías donde se lleva al niño al templo, se ofrece a Dios y se ofrece un sacrificio y ahí están los dos testimonios de tanto de Simeón como de la profetisa Ana, estas dos, estas dos personas que permanecen ahí en el templo aguardando ese momento de la llegada del Mesías y tienen esa dicha de Ver al Mesías antes de morir. Que nosotros también podamos decir, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Qué bonito que uno al, al concluir el día, al concluir la vida pueda decir eso. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto al Salvador. Y cada día nos esforcemos por buscar de Dios, por agradar a Dios, por crecer. No solamente en lo físico, sino en gracia, en sabiduría. Delante de Dios y delante de los hombres. Que la Virgen María interceda por todos nosotros, interceda por nuestro seminario y por todos los religiosos y religiosas de nuestra Dios y del mundo entero. Amén. Feliz día para todos, queridos hermanos.